segundo bloque de día miércoles para recibir a nuestro primer invitado del día de hoy. Le vamos a dar la bienvenida a Jeremías Gómez Lorenzo, que nos visita de la MUNI de Guaymallén. Él es director de Desarrollo Económico y Turismo. Bienvenido, Jeremías. Bienvenido. ¿Cómo bien, estás? Muy bien. Bueno, un placer enorme que, que nos visites. La verdad que es muy buena la información que nos traes, uh -huh. porque vamos a estar presentando esta incubadora de empresas que tiene la MUNI de Guaymallén. ¿De Algo qué se trata? Tan loco. Eh, al igual que una incubadora de niños, digamos que, claro, que lo que busca es fortalecer el crecimiento Ajá. del niño cuando está complicado a la hora de nacer, busca hacer lo mismo con un emprendimiento uh -huh. y poder construirlo y que llegue a ser una empresa exitosa algún día. Está buenísimo, brindando asesorías, ayuda, claro. ¿cómo es que trabajan? Y mira en realidad lo primero que hacemos es al emprendedor, porque uh -huh. cada uno tiene una realidad totalmente distinta. Uh -huh. Una vez que lo entrevistamos sabemos o detectamos ciertas necesidades uh -huh. y falencias que tiene y ahí empezamos a trabajar o con acompañamiento uh -huh. o con capacitaciones, a veces con la búsqueda de financiamiento. Está buenísimo. Siempre muchos te dicen, no, una receta única. No, no existe. No, o sea, claro. Porque como cada niño necesita cada cuestión para poder crecer, uh -huh. cada emprendimiento tiene falencias y virtudes. Por supuesto. Además, aprovechamos esas virtudes entendemos que es un emprendimiento que va a generar empleo a futuro. Uh -huh. Entonces lo seleccionamos y a ese le empezamos a fortalecer con un equipo de mentores, tutores, Está trabajando con ¿no? universidades. Uh -huh. Tienen bien, mentores de distintas especialidades, bien, quizás, claro. apuntadas a cada uno de esos emprendimientos. ¿Cómo lo, lo manejan esa parte? Mira, nosotros al principio empezamos trabajando nosotros mismos, porque ya hemos trabajado muchos años con emprendedores, pero después nos dimos cuenta que lo ideal era buscar equipos técnicos formados. Claro, uh -huh. interdisciplinarios, ¿no? Exactamente. Y ahí cerramos un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo y la ah, Universidad Massa. Buenísimo. Entonces... Necesitas un abogado, vamos directamente a la facultad de abogacía, mm. buscamos un abogado formado Que trabaje con vos directamente, los asociamos y que ustedes trabajen Si necesitan un contador, un ingeniero Nos pasa mucho que es muy caro poder hacer un prototipo, ponerle, la bicicleta mm. Vos querés hacer un prototipo de una bicicleta eléctrica, que nos pasó hace dos años claro. Y es muy caro salir vos como uh -huh. emprendedor e invertir para hacerlo bueno, nosotros por suerte tenemos un convenio. El ingeniero viene, te ayuda a hacer el prototipo, todo el diseño. Qué copado. Está buenísimo. Claro. Después buenísimo. de la MUNI, nosotros le ayudamos con ayuda económica para que pudiera salir a hacer Ajá. el prototipo. Y, y hoy, E-Bike es una bicicleta. Están dando, está circulando por todos lados. Ah, nos estabas dando un ejemplo puntual. Exactamente, Real. un <risa> proyecto <emprendimiento risa> con el que hemos trabajado, pero así con todos los emprendimientos. Claro. Es más, hoy estamos trabajando una ordenanza para poder sacar un concurso en donde el emprendimiento que mejor salga del proceso de preincubación mm. va a recibir un subsidio directo de la MUNI para oh, salir derecho. Me Exactamente, encanta. estamos trabajando todos, para eso. Eh, emprendimientos netamente del departamento de Guaymallén, ¿no? Claro, como condición son dos básicas, claro. digamos. Primero que sean del departamento, eso exclusivo. Uh -huh. Claramente cada departamento entiendo de trabajar con Por sus so emprendedores. Sí, claro. sí. Y después que, que generen empleo a futuro. Claro. O sea, lo que buscamos es esto, es generar nuevas empresas que a uh -huh. futuro generen valor en el departamento, uh -huh. entonces buscamos ese tipo de emprendimiento. ¿Y cuál ha sido la, la mayor necesidad, por ejemplo, que han detectado cuando esos emprendedores, eh, emprendedores digo, recurren a ustedes? ¿Qué les piden? ¿Ante qué eh, necesidad se acercan? mira es divertido, es como que vienen y lo primero que te plantean es, quiero financiamiento, que es lo que todos <ríe> cuando somos emprendedores pensamos, ¿no? Quiso. Decimos, quiero plata para poder tener quiso. un emprendimiento, ¿Cuál? claro. Y en realidad después te das cuenta que no, que es todo lo contrario, necesitan primero encontrar un modelo de negocio, uh -huh. necesitan tener, terminar de definir un equipo de trabajo, muchas otras cuestiones que vienen previo a conseguir el financiamiento. Uh -huh. porque, porque esto es lo que nos pasaba antes, accedían a un crédito, uh -huh. nosotros los ayudamos a conseguir un crédito y después se les hacía impagable. Imposible claro. Entonces todo lo contrario Los ayudamos primero a ordenarse A saber exactamente cuáles son las necesidades Y después si querés te acompañamos Es más, como te digo Si querés hasta nosotros mismos te brindamos ayuda económica claro, Pero primero que estén las bases sólidas para poder crecer Perfecto, y debe estar bueno también poder generar una red de emprendedores, imagino, de todos los que trabajan en el municipio, porque es, se sustentan unos con otros, Total, ¿no? Un, un, se todo emprendedor necesita de otro, de, de, del, del servicio de otro, y me imagino que eso también se, se genera dentro de esta incubadora de empresas, ¿no? Se genera solo en el uh -huh. mismo trabajo de, los, de la incubadora, pero también tenemos instancias para eso. Justamente mañana tenemos uh -huh. un, un encuentro de networking en donde nosotros empezamos dándole alguna actividad como... Recreativa para que ellos entre ellos se interactúen Ajá. y después ellos mismos van trabajando y se van contando. ¿Y vos qué haces? ¿Y vos qué haces? Claro. Y ahí terminan siendo socios comerciales, otros terminan siendo proveedores. Está bueno, eso un circuito interesante. Jeremías, respecto a este. Eh... Solvencia económica que se les brinda, ¿se uh -huh. le entrega directamente a esta nueva empresa o tienen que hacer un, un reembolso en algún momento? ¿Es como una suerte de préstamo? ¿Cómo funciona la parte económica? Mirá, todo lo que viene hasta ahora es a modo de préstamo o financiamiento uh -huh. que conseguimos fuera del municipio. Uh -huh. Pero esta ordenanza que estamos creando va a ser a modo de ANR, o sea, un aporte no reembolsable. Ah, perfecto. perfecto. La idea no es cargarle con, con un problema más al emprendimiento, uh -huh. sino Buenísimo con una solución. Eso. Claro, impulsarlos. Y aparte, porque ya tenemos las garantías, vienen trabajando con nosotros hace un año, tenemos la garantía de que el emprendimiento es exitoso, que el emprendedor tiene la garra, digamos, uh -huh. de emprendedor y que va a salir adelante. Entonces, nos quedamos tranquilos y sabemos que estamos poniendo... La plata donde va a generar empleo futuro Seguro. y tarde o temprano va a volver a la sociedad. Uh -huh. ¿Tenés un número, Jeremías, de cuántas empresas aproximadamente ya se han acercado a ustedes? Y Si querés contarnos algunos sí. puntuales, como nos decías, el de la bici, alguno que recuerdes así. Mira, por año nosotros incubamos cerca de entre 20 y 30 emprendimientos. Uh -huh. Porque obviamente, digamos, el acompañamiento es intenso y no podés acompañarlos Pero a por todos. Por supuesto, muy riguroso, muy específico. Entonces hacemos siempre un proceso de selección sí. y ponele, en cada proceso de selección se acercan 300. Y de los 300 claro. terminamos eligiendo claro. 30. Que hay muchos que nos dicen, che, es injusto, no me elegiste, o si sí me elegiste. Mm. Bueno, hay un equipo interdisciplinario que agarra que son los mismos mentores que toman la decisión de qué emprendimiento creen que va a generar mm -hmm. empleo futuro. O sea, no es una cuestión de decir si sí, no, sos mi amigo o no sos mi amigo. Claro, amigos". un respaldo idóneo atrás para supuesto. elegir esos grupos. Pero es una cuestión, como te digo, ¿eh? vemos distintas condiciones, por ahí se evalúan las condiciones del emprendedor, porque uh -huh. muchas veces el emprendimiento parece muy exitoso, pero el emprendedor se entiende que está disperso, que uh -huh. tiene muchos emprendimientos o, o que por ahí claro. tiene otros trabajos, nos uh -huh. pasa un montón, gente que trabaja 10 horas día y aparte quiere tener su emprendimiento. Claro, es complicado. Y de por sí nosotros ya le exigimos un montón de tiempo entre que vayan a las mentorías, a las capacitaciones. Claro, ellos tienen que cumplir con un esquema, Exactamente, que un esquema de le trabajo. Proponen. Lo pichamos ah. con diferentes empresarios, ponele. Claro. Muchas veces nos pasa, viene un, un emprendedor y nos damos cuenta que, que le falta esto, le falta interactuar con proveedores. Bien. Entonces lo sentamos a lo mejor con el gerente de un supermercado uh -huh. para poder después meter sus productos en góndola. Y si él no tiene los tiempos para dedicarle. Es trabajo sí. perdido. Total. Duda, Entonces, más o menos son 20 o 30 al año. Ya llevamos 5 años trabajando, uh -huh. o sea que ya van ser 100 emprendimientos, ah, más o menos. Bueno. Sí, Me encanta. Algunos entran, hacen el proceso de preincubación, que dura 6 meses, uh -huh. que ahí es donde básicamente le damos las pilares del emprendimiento. Uh -huh. Y después, un año y medio de acompañamiento, que Como ahí. Un seguimiento que le hacen. Claro, y ahí es donde le generamos los vínculos, lo sentamos con empresarios, está ahí buenísimo. empezamos a hacer que el emprendimiento empiece a tomar otras alas. Que el, que el municipio tiene fácil, digamos, es como decir, a ver, necesita ir a las radios para darse a conocer y nosotros tenemos pauta con radio. Claro, Él le dan necesita, ese lugar. necesita conocer a un empresario grande porque vende calzado. Nos pasó hace tres años un emprendimiento que hacía calzados artesanales, uh -huh. botines de trabajo. Uh -huh. Nosotros lo vinculamos con diez empresas grandes del departamento. Qué bueno. El es flaco buenísimo. hoy ya es tiene buenísimo. trabajo para tirar claro, para que arriba. Claro, de otra manera quizás esa persona no habría llegado... ¿A ese contacto? Nosotros directamente, un llamada de teléfono, mm -hmm. empresarios que nos conocen, se sentó directamente con el gerente comercial o, o el encargado de recursos humanos. Bueno, espectacular. Es un modelo que, que todos los municipios tendrían replicar? que copiar para impulsar a sus emprendedores. Está genial. Este, este año ya está abierta la convocatoria, ya los seleccionarios, ya seleccionan no. seleccionaron. ¿Cómo, ¿Cómo funciona para este 2022? Dentro de un mes vamos a alargar el proceso de preincubación, el primero, más aproximadamente dentro de un mes. Ahora estamos mm -hmm. con un ciclo de capacitaciones eh, ya tenemos varios que están ahí medios preseleccionados porque han venido y han estado haciendo todo el trabajo con nosotros okay. pero la idea es que cuando se largue todos se van a presentar es un, un encuentro son tres días donde en esos tres días digamos se los va a pichar se los va a capacitar y se va a ir entrevistando a los emprendedores para ver quiénes es entran al proceso que sería 2022-2023. ¿Y cómo hacen para anotarse? ¿Si ¿Hay alguna página web? ¿Cómo a través de la página del municipio que es www.guaymayenn.gov.ar. Ahí siempre la Era las la que estábamos mostrando ahí, mira. Municipalidad de Guaymallén, entonces buscan ahí. Exactamente. Y van a encontrar e ese cartelito que aparece, Incubadora de Empresas, ¿verdad? Exactamente, van Bien. a ver un, ahí está. un flyer, digamos, de la uh -huh. Incubadora de Empresas. Sí. Ahí directamente acceden o mandan un correo, o acceden al teléfono, llaman. Y se los va... O sea, si no pueden llamar, mandan un WhatsApp. O sea, la idea es que, que interactúen Ay, con nosotros para, para ver que están interesados y después se van a presentar. Perfecto. Igualmente, el día que larguemos la convocatoria va a haber un formulario que Bien. vos vas a acceder y va a estar directamente el link del formulario y ahí vas a cargar uh -huh. sobre tu proyecto y por qué querés ser incubado, que uh -huh. es como el primer paso, digamos, decir, Bien. ¿por qué quiero estar acá? Y ahí es lo que te digo. El 90% va a decir financiamiento. Claro. Estoy segura. <risa> Jeremías, ¿y hay algún eh, requisito que mm. sea excluyente? Para poder participar, para poder sumarse. Básicamente, que sean del departamento, eso es lo más excluyente de todo. Nos Bien. pasa claro. que muchos caen diciendo, che, conozco a mi primo que está adentro y quiero estar. No, tenés que ser del departamento. Bien. Claro, tiene que tener domicilio legal en Guaymallén. Uh -huh. Y después, no importa el tipo de emprendimiento, el rural uh -huh. que trabaje, Bien. el estado en el que esté. Porque aparte de lo que yo le digo a los emprendedores, nosotros no solo tenemos la incubadora de empresas. Entonces por ahí te cae un emprendedor que recién está empezando y que la verdad que necesita otro tipo de asistencia. No uh -huh. importa, vos inscribirte igual que con la entrevista inicial te van a decir, mira, lo tuyo no es el proceso de incubación, lo Perfecto. tuyo es el programa es. de fortalecimiento, uh -huh. que también son otros programas de ayuda directa, de, de subsidio, de distintas cuestiones. Entonces. Igualmente se lo va a acompañar. Qué Genial, bueno, Jeremia, muy bueno claro. Jeremías, la verdad que impresionante, muy, muy bueno muy buen esto trabajo, que está llevando hace? adelante la MUNI Guaymallén para copiarlo ¿no? en todos los municipios de la provincia de Mendoza porque es sumamente importante apoyar a las pequeñas y medianas empresas luego de la pandemia sobre todo, no que fue un momento durísimo para todos ellos y, y está buena esta ayuda, este impulso para, para reflotar y, y, y renacer de alguna sí. manera. Nosotros, es divertido, siempre lo que yo le digo a los emprendedores, ellos te dicen, bueno, estamos saliendo de una crisis, vivimos en Argentina. Eh, siempre hay claro. crisis. Acabamos de pendientes. y tenés 6,7% de inflación, claro. o sea que igual no. Sabemos, estamos sabemos de siempre. siempre va a pasar algo. Sí, sí, por supuesto, pero, pero la buenísimo. pandemia igual complicó uh -huh. bastante a los emprendedores, sí. más que nada a los más chicos, que les costó adaptarse. Por supuesto. Pero ahí, bueno, trabajamos mucho con todos los medios virtuales. Claro. En realidad fue una oportunidad, porque hoy... Todos los emprendedores que tenemos, todos están teniendo cobro digital, todos están trabajando en redes sociales. Por supuesto, sociales. Lo importante. Aprendieron que el mundo digital era importante uh -huh. gracias a la pandemia. Más que una crisis, fue una oportunidad. Por supuesto, vino, vino para quedarse ¿no? todo lo que sí, es el mundo duda. digital, sobre todo cuando uno tiene un negocio. Uh -huh. Bueno, Jeremías, gracias por haber gracias venido. Por la verdad que espectacular. Claro. Así que, emprendedores de Guaymallena, estar muy atentos a esta convocatoria y no dejarla pasar porque está espectacular.